¿Sabes qué me parece verdaderamente increíble? Como todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un efecto en las personas que nos rodean. Familia, amigos, pareja, hijos, sobre todo en esos últimos dos. Y te quiero poner unos clips para que entiendas por qué te estoy diciendo esto y cómo tus acciones de hoy día van a influir en las personas que están a tu alrededor mañana. Tal vez viste el caso de Amorio Ortiz, ella fue un caso de éxito que no solo quería bajar de peso, sino que tenía unas condiciones de salud que necesitaba mejorar. Y lo logró hacer en poco tiempo a pesar de que pensaba que no iba a poder hacerlo. Pero el caso más impresionante es el de Laura, que es de hecho su hermana. Y a pesar de que no estaban mucho en contacto, Laura vio el video justamente de María, le llamó y le dijo, "Niña, ¿es verdad que esto pasó así? Y obviamente María le dijo que sí. Se motivó a pesar de que ya había tratado varios meses y que básicamente estaba resignada a sentirse mal. No solo mal físicamente, sino mal emocionalmente por no poder lograr los objetivos y también quiero que escuches cómo va ella de el momento en su plan. De niña fui muy delgadita, pero ya después que me casé y pasó eso, tendría a engordar, pero trataba de cuidarme, hacía ejercicio. Por cierto, gradualmente iba engordando, que las 5 libras, que 10 libras, y tú empiezas a ver las excusas, pues, estoy ya en la menopausia, pues ya estoy grande, tu metabolismo no te reacciona igual. Y a eso pues la gente dice, te ves bien, no te preocupes, tú te ves bien. Es que estás grande, pero es que tienes el cuerpo formado y pues te la crees. Hasta que llegas a un punto en que pues yo empecé a padecer de artritis, que estaba negada. Los doctores me decían, tienes artritis y yo, no, no, no, eso no es. Y me empezaron a doler la rodilla, más la rodilla izquierda. Y el doctor también me dijo, esto es artritis. Y yo, no, es que porque me caí, es que porque eh, pasó esto, o es la edad. En septiembre, cuando fallece mi papá, yo voy a México y veo a una doctora. Le llevé mis estudios que apenas me había hecho yo acá, de mi físico. Y ella me dijo, estás muy bien de todo, pero ya tienes osteoartritis en la rodilla. Dijo, y si tú no bajas de peso... Te las vas a ver bien duras después, porque de hecho yo ya me la pasaba en la tableta sentada en el sillón porque yo estaba cansada, porque no tenía ganas de nada y quería bajar de peso, pero no podía porque yo soy panera, Adrián, a mí me encanta el pan, me encanta la tortilla, pues soy mexicana y le comenté a mi esposo y también decía, pero tú no te ves mal, es que estás grande, es que estás, tienes cuerpo pero cuando yo ya vi la situación de que la rodilla sí me estaba afectando mi vida y la artritis, porque los dolores ya eran las noches, mis manos entumidas, mis dedos me dolían y dije no, yo tenía que ser. La vida estaba bajando por eso. De verdad que sí, sí estaba bajando, es, yo ya tenía mucho dolor. O sea, ya no podía ni siquiera abrir la botella, me, me costaba trabajo. Pues solamente tú sabes lo que sientes, ¿verdad? Tú te miras uh -huh. bien, pero, pero sí, solamente tú sabes lo que llevas dentro. Y sí, yo pues me costaba trabajo. La verdad, Adrián, yo venía de etapas muy fuertes por cosas personales, la muerte de mi papá, todos los cambios en la oficina, y de venir, de tener un sobrepeso desde niña.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 un trabajo ejecutivo, pues iba a reuniones y de verdad que a veces en las reuniones yo me dormía. O sea, yo literalmente cerraba mis ojos y me decía mi, mi coordinadora, oye, te estás durmiendo. Y yo inventaba y cosas que pues eran válidas, no, no dormí bien, es que vengo cansada. Y realmente yo a ti te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo que estás, desde que empezaste ahí en tu apartamento, creo que hacer tus, tus recetas. Pero nada más las veía, trataba de hacerlas, escuchaba todos tus, tus recomendaciones, lo del ayuno. Y una vez mirando uno de tus videos vi el testimonio de Genoveva. Me quedé maravillada con los resultados, especialmente porque la vi a ella y, y me... Me conectaba con la situación de ella porque dije, pues, también ella trabaja, tiene un trabajo duro, este, está siempre bien ocupada, y yo dije, wow, si ella pudo, pues yo creo que cualquiera puede. Y en enero yo vi otro de tus videos y dije, ¿lo hago o no lo hago? Todavía lo pensaba, fíjate, porque como que a uno, este, invertir en tu salud te duele. Tú te puedes ir a comprar una crema bien cara, un perfume bien caro, pero pero no quieres invertir en tu salud. Vi también el testimonio de tu pareja um, y los vi cómo bajaron de peso y ellos también decían, esto es bien fácil, es bien fácil y ellos trabajan tanto, tienen el día tan ocupado. Y yo decía, pues yo aquí estoy sentada haciendo nada con mi vida uh -huh. y pues tomé la decisión y creo que fue la mejor decisión que yo tomé. Yo en sí no me di cuenta del cambio, luego, luego en la semana fue mi esposo el que me dijo, tu ropa te queda, era la pijama tu ropa te que, la pijama ya no te aprieta porque pues ya ves, pareces malito, mal acomodado en la ropa sí, de verdad de, verdad. de ahí, de esconder la lonjita y ya no me gustaba tampoco tomarme fotos usaba doble camisa, me compraba camisas bien grandísimas para que no se me diera la barriga y él fue el que se empezó a dar cuenta y eso era en una semana o un poquito menos y yo dije Tan, ¿Tan pronto? Sí, sí, sí, no, yo vi los cambios bien rápido, bien rápido, tal vez no me pesaba porque tenía miedo de que, dije, ¿qué tal que sí si me estoy bajando de peso? Pero yo, es, yo me apliqué, yo dije, lo voy a hacer por mi salud y pues porque también estás invirtiendo y dije, sí dejé, me hice el compromiso de dejarla el refresco e inclusive yo pensaba y si vamos a salir fuera, ¿qué voy a comer? pero también en tus videos yo aprendí porque ahí tú das opciones claro, o sea, claro. sí, fue fue mucha ayuda, o sea es, es poquito que yo, de poquito en poquito que yo he venido aprendiendo y pues los he aplicado ahorita en mi vida, sin pasar hambre yo como rico, y pues ahorita yo ya no mido nada porque yo ya más o menos conozco claro. cuántos pedacitos de queso me puedo comer ¿Cuántas rebanadas de aguacate o qué tan grande es el aguacate? ¿Cuánto lo puedo, este, cuál es mi porción? Exactamente. Y a, empecé a tomar más agua de lo normal. Yo me animé a meterme al, al plan nutricional.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 y entonces, tenemos que aprender a cambiar hábitos de vida, eh, pues, para nuestro propio beneficio. Yo estoy feliz porque sí se me fueron mucho los, los dolores de, de la artritis. La rodilla todavía me sigue molestando un poquito, pero aparte la gente me mira, este, tengo amigas y me preguntan, ¿qué hiciste? Y yo le digo, nada más comiendo, comiendo rico, comiendo um, sano, eso uh -huh. es lo que le digo. Este, y ahorita, fíjate, yo puedo ver el pan, ya no se me antoja el pan, este, yo veo los refrescos porque pues aquí con mi familia ellos siguen comiendo este, galletitas, ayer les hice taquitos de papa, yo no comí ni uno, yo me hice mi batido y eso fue lo que yo cené, un batido de colágeno sin azúcar, con los puros berries, que tienen mm -hmm. bastante azúquita. Pues es como una fantasticidad esto. Yo le digo, Andrea, yo estoy feliz. Aparte yo era bebedora social. Digo era porque desde que yo empecé tu programa, yo no bebo una copa de alcohol. <risa> ya no tomo cerveza, no tomo tequila. Me encantaba el tequila, me encantaba la cerveza. Y yo decía, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a dejar de tomar? ¿No? ¿Cómo crees? Lo que Dios nos preste de vida, quiero tener una calidad de vida, pues... Pues buena, porque sí uh -huh. he visto mi familia que tiene artritis y pues eso no es muy agradable. Los dolores son bien fuertes. Y aparte, uh -huh. cuando tú empiezas a comer bien, el nivel de energía te aumenta. Uh -huh. O sea, ya, ya como que ya no quieres estar tanto tiempo sentada. Ya empiezas a ver qué cositas hacer o ya no quieres estar ahí. Te aburres, pues. Y antes no, antes yo me la pasaba sentada nada más ahí. Y como en tu vida yo decía madre de dios aquí me voy a quedar toda oxidada cuando tú vas a la tienda y miras que la ropa se te ve mejor que ya no tienes que andarte escondiendo en esas blusas tan largas o andar tan apretada porque tu ropa ya no te viene y sientes como que todo te duele no no no y este cambio de verdad lo que lo que tú vienes haciendo no tiene precio es, es tu calidad de vida mejora mucho y aparte aprendes a comer Ahorita nosotros vamos a las fiestas o a las reuniones y yo este, soy más selectiva en mi comida. Y no me privo de las comidas que a mí me gustan. Eso es lo que a mí me gusta. Cuando empiezo el plan, yo empiezo a notar, primero que me quedo bastante satisfecha. No tengo hambre, no pasa nada, mi glucosa muy bien. Y empiezo a tener mejor calidad de sueño. Empecé a despertar menos por la noche